gol Con el mejor equipo deportivo! ¡Rafa Gol! gol gol gol. Gol! Rafa Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. Quiero informarles que en radio este debate lo realizamos de lunes a viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, 3 horas de pura candela, en la voz del Río Grande, 910 AM, en la ciudad de Medellín, y también a través de... ...de la frecuencia 87.9 en el FM Canal Estéreo. Ahí estaremos eh, compartiendo de lunes a viernes. Todas las transmisiones de fútbol ahora en las finales... ...con Atlético Nacional también nos pueden sintonizar... ...por la misma frecuencia y en nuestras redes sociales... ...también transmisiones en vivo y en directo... ...en Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube también... ...Rafagol Linares y nuestra emisora virtual www.rafagol.com Todos domingos en vivo en directo, aquí por Teleantioquia, Teleantioquia emociona. Bueno, eh, vamos a hablar de Nacional y vamos a hablar por supuesto de Independiente Medellín. Atlético Nacional esta semana tuvo, mmm, una semana yo diría, no sé si le va a gustar a Lucero como agridulce. Primero porque se ganó la Copa Colombia... Se clasificó a, al cupo de, de la Copa Libertadores y, y también, por el otro lado, pues eh, per, empató anoche con el Junior, pero, pero había perdido con el Pereira. Pues bien, eh, de estos temas vamos a estar hablando, pero antes quiero decirle que entre los que me llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas vamos a estar entregando premios. Tengo premios para entregar esta noche, a ver... La comarca, las anchetas de la comarca con el buñuelo tradicional vienen cargadas con el buñuelo artesanal que es el de la Navidad. Y también estaremos entregando la caneca de más placa, son dos en uno, el servicio de revocada y estucada de más placa. Esta caneca la estaremos entregando entre los que nos llamen. Y también estaremos entregando las anchetas, ahora sí, de eh, Alcos Farmacéutica, que viene con el BCB masil que es la vitamina C, el Inespor, y también el Biobit, y también viene con colágeno y viene con calcio y todo, esto muy Entre los que llamen vamos a estar rifando estas anchetas, y las herramientas de equitud, herramientas manuales de calidad, que estará entregando eh, este juego de llaves es este y estaremos entregando también esta sartén para practicar el omelette entre los que me llamen esta noche y les quiero decir que todos los días hay servicio ya hasta los domingos atienden ahora ya en el Chitul donde pueden ir a, a reclamar los premios allá en el parque comercial flor y también en el huevo los domingos ahora hay servicio todos los todos los domingos hay servicio en el Chitul bueno fuimos llamen llamen entre los que llamen, tengo una pregunta, una pregunta que es fácil y es, ¿cuántos títulos de Copa Colombia ha conquistado Atlético Nacional? Porque esta semana, esta semana Nacional fue campeón de la Copa Colombia, le ganó al Pereira 5-1, digamos el global, aquí había ganado 5-0, había perdido 1-0 en el global 5-1, para que la gente lo sepa. Entonces, la respuesta a ver, vamos a dar una pista. Enseguida le vamos a dar una pista. A ver, una pista a la voz para la gente. A ver, usted que le encantan las pistas, la voz. Pues Rafa, choque esos... ¿Choque esos cuatro? <risa> o esos cinco. A ver. a ver, choque esos. Ustedes imaginan. Bien, ahora sí. Vamos a decirle que... El Superdebate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga usted a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Mire, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas y ya se, se prepara la cena navideña y las fiestas de fin de año, que son algo súper espectaculares en el Hotel Dan Carton de la ciudad de Medellín. <música>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 Direccionamiento Estratégico, Contabilidad y Gestión Tributaria. Inscripciones abiertas, www.unaula.edu.co. Vigilado, Min Educación. Bueno, muy bien. Y ahora seguimos. ¡Ay! CDA San Juan. Esto es lo último. Usted ya hizo la revisión tecnomecánica, Luciano. Por supuesto. Ah, eso me encanta. ¿Y usted la de la moto, claro, Osorio? Ya, de una, para irnos a vacacionar. Hay que aprovechar esta, esta promoción. Y mire, estamos ahí en San Juan, en la fachada verde, es nuevo aquí el CDA San Juan, llame y participe a estos teléfonos, estamos en la calle 44, San Juan número 6913 y los teléfonos 604-408-8793 y tenemos un celular 312-680-7113, separe su cita, CDA San Juan. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico, ahorrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, estamos también a esta hora con la alcaldía de Da Beiba. Por supuesto, porque queremos recordarles que en Da Beiba el cambio sí se ve. Ahora tenemos la inversión espectacular. Del Coliseo Estrellas de y si el alcalde Leito Orrego sigue trabajando por la democracia, por la unión. La unión hace la fuerza en Dabeiba. Dabeiba, sí señor, los esperamos en el mejor municipio, Dabeiba, eh, más activa. Y este, lo último del Coliseo que acabamos de inaugurar, Estrellas de Aveiba. Si nos vamos a la polémica, nos vamos al debate Nos vamos a la candela Y la candela la presentamos Con el hombre de, que no tiene pelos en la lengua Va siempre frente con la verdad No se le arruga ni le tiembla la voz Para decirle cuántos pares son tres moscas Esta semana nacional Dio vuelta olímpica Coronó, coronó, coronó Y esa creo que es la felicidad más grande Mi estimado Luciano, buenas noches, bienvenido Lo de anoche pues Se arrancó con un empate, ¿no? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o peor de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. De pronto hay una marea de gente interesada en Atlético Nacional. El equipo que querían que echaran de la Di Mayor porque no pagaba una deuda que el TAS le endilgó por allá con el señor Nacho Martán. De pronto todo el mundo anda interesado. Pues yo sí estoy contento. Porque Nacional tiene en este semestre dos objetivos. Uno, la Copa Colombia, ya lo logró, y es campeón de la Copa Colombia. Y en el otro está eliminado, que es la, copa, la, la otra copa esa de, de la Liga, o como llaman esa vaina. Está eliminado en, esa, en este dos cuadrangulares que están jugando, ya está eliminado. No, apenas arrancó. Ah, bueno, entonces, como hay tanta preocupación, y usted, ¿usted está preocupado? No, yo no estoy preocupado, yo no estoy preocupado, ni estoy de todavía para llorar. Porque entre otras cosas, Nacional los enfrentó a todos y apenas perdió dos partidos. Uno donde se autoderrotó gracias al señor Perea y otro donde el rival fue superior a él un solo tiempo ante Millonarios, el segundo tiempo ante Millonarios. De resto, ningún equipo de los que están en la liga han sido superiores en Atlético Nacional. Ayer se empató con Junior. Bueno, ¿y qué? Son resultados posibles. Ganar, empatar o perder. Son resultados que posibles. Pero ya, ya porque empató con Junior de local, hay que alarme ya y ya, esto se acabó. No vamos a retirémonos ya, que ya el equipo se reventó o no. Para que lo sepan, no se ha reventado y está ahí. Está en la pelea. Está dando el espectáculo en los estadios colombianos sigue en su lucha porque apenas va una fecha o acaso ya Millonarios tiene que irse porque acabó de perder con América o tiene que irse para ir a porque perdió con el Cali o tiene que irse de Alianza que hasta donde supe iba perdiendo con Tolima entonces, señores, yo no creo pues que las cosas sean tan alarmistas y ay, ya, ay, ay, ay. Y a mí me extraña que haya tanta gente tan interesada en la en la, eh, eh, en la justicia, en la carrera de nacional. Me extraña que haya gente tan interesada. Cuando hacían fiesta por allá en los tiempos en que el señor Martán, la di Mayor, Medellín, Envigado, Águilas Doradas, eh, Cortuluá lo querían sacar del campeonato colombiano, y hacían fiesta, yo no entiendo a la gente. Señores, ni crean que Nacional ya fracasó en su segundo intento. Lleva un partido que no perdió. Lleva un partido en ese segundo intento que no ha perdido. Está vivo todavía y bien vivito. Y tiene mucho, pero mucho todavía para dar en este campeonato colombiano. Bueno, señor González, sí, es que el campeonato... Apenas arrancó la noche anterior, hoy ya se fueron los, los otros partidos, ya, ya terminaría el partido de Tolima. Está jugando Tolima. ¿4-1 va va el partido? 4 partido? Va 4-1, vea pues. ¿Y de visitante Tolima? Sí. Eh, a ver. Hay que A ver, a ver. Alianza. Señor Gustavo Osorio, buenas noches. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que no. acaba de expresar el señor Luciano González de Obviamente Nacional? No ¿O tiene algún reparo? Buenas noches. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. No, primero tengo que decir que Veo, veo tres señores aquí del bar, vea, y sobre todo dos que normalmente no, no están juntos, dos del bar que son los que más incitan a las tarjetas amarillas y rojas. Qué peligro hoy el bar acá. Bueno, eh, lo otro que quería decir es que, no, no, yo lo noto muy conformista, no, se empató ayer y tranquilos, no ha pasado nada. ¿Y el juego qué? ¿Y los goles qué? ¿Y lo otro? Yo sí cuestiono a, al señor Alejandro Restrepo por no poner al rifle y al señor Sebastián Gómez, porque él no dijo en la rueda de prensa, que yo esperaba que en la rueda de prensa dijera, no, es que están al límite, es que están ya con fatiga muscular, que es el invento de ahora. No, él no dijo nada de eso. Dijo, por disposición técnica no puse a Sebastián Gómez y lo reemplacé por Nelson Palacios y, y a rifle Andrade lo reemplacé por Alex Castro. Me extraña, señor González, tan conformista usted, tan... No, tan... es realidad. Oiga, o ya eliminaron eh, a la ciudad. O sea, te a decir ya no, que lo eliminaron. No, no, no, no, ah, está, bueno. no está eliminado. Pero, ¿Por qué me pero voy a cuando a uno tiene aspiraciones de campeonar, debe ganar de local. Ah, bueno. Debe ganar de local. Entonces yo lo noto a usted muy tranquilo muy, muy tranquilo muy, muy muy muy tranquilo no más, además conoce esa no, está para, más tranquilo para intranquilizarte usted está, con usted está nacional. más tranquilo de la cuenta me parece que está demasiado conformista a vos no te puede interesar nacional por qué te intranquiliza? Ah, no pero interesado eh, no, lo que, tuyo que, no que una semana no, es a que puede y es que, no pasa nada no, es Interésate que puede es que puede que no me interese nacional pero yo tengo vengo a este programa a decir mi verdad ah, bueno, y mi verdad es que ayer y mi verdad es que ayer no, Nacional tenía que ganarle a Junior, entre otras cosas, porque Junior viene a defenderse con ocho hombres. Montó línea de cinco atrás. Cuando uno monta esa línea de cinco es para saberse defender, para cerrarle los espacios, para replegarse como hoy lo hizo Millonarios hasta cierto punto. Por allá como hasta el minuto 88, se replegó bien Millonarios, le cerró todas las vías de pase al América pero a Gamero también hay que decirle que los partidos duran hasta que el árbitro pite, duró 94 bueno, minutos si el partido, Gamero, pues. y sí, América no, le dio vuelta, América le dio vuelta al, no al juego. Entonces pasó, lo mismo Gamero. sucedió ayer, que Nacional tenía que ganarle al Junior, porque Junior no es de esos equipos pre que presionan, Junior no es de esos equipos que dobla eh, hace doblajes, no, Junior deja jugar deja jugar, y así como dejó jugar, entonces Nacional tenía que ganarle el partido, porque el señor Alejandro Restrepo hasta cierto punto leyó bien el juego, cuando pone jugadores por bandas para no permitir la salida de los carrileros de Junior, porque ayer tenía carrileros al eh, montar tres volantes, o eh, perdón, tres centrales, pero después Nacional se fue desgastando y se fue nublando, y, y no es lo mismo un hombre como Rifle Andrade, para iniciar que para rematar, hay jugadores que están para iniciar y jugar todo el partido, como Rifle Andrade. Y hay otros que están para rematar Restrepo los partidos. acertadísimo ayer. No, no, no. Acertadísimo ayer. No, y no. hago una pregunta. ¿Por qué se viene a defender Junior? Porque le tiene miedo a Nacional. Sí. Y así están sí, todos. Pero, sí, pero, sí, pero Nacional, con una pequeña diferencia. No, con una pequeña diferencia. Que Junior vino acertadísimo, a defenderse, no, pero, pero con una de, pequeña diferencia a la lectura que tengo del partido. Que Junior vino a defenderse, pero no supo defenderse. Por eso Nacional tenía que haberle ganado el partido. Porque otra cosa es donde Nacional lo ataque y no tenga, y no tenga bueno, vías de acceso bueno. para penetrar, pero Junior no. Junior. pregúntenle a los demás preocupados. Bueno, bueno, por la causa ahora, ahora yo que le, le voy a preguntar, le, le pregunto a Elosa Ay, tan si con todas las llegadas. ahora la con todas las llegadas que tuvo Nacional, no pudo haber definido el partido. Yo me parece que Nacional tuvo cómo ganar el partido. Todo tuvo, tuvo para ganar. Eh, le conté nomás a Harlan Barrera dos. Claro, claro. Claras de gol. ¿Usted qué sí, piensa, Ciruano? Sí, sí. Buenas noches. Bu Buenas noches, Rafa, compañeros televidentes. Yo pienso que, que sí pudo haber ganado Atlético Nacional, pero lo último se veía un desgaste físico tenaz Nacional, porque es que, y lo dice en la rueda de prensa el técnico y lo dice Candelo porque es que Nacional tiene, el, el fin de semana anterior, un partido muy teso, muy intenso con Millonarios, donde hubo un desgaste físico de Nacional, al ver que iba perdiendo 3-1, y en fin, hay un desgaste de Nacional. Se va para Pereira, la tensión del título y todas las cuestiones ante un partido, un equipo fácil como el Pereira, lo había desgaste. Y llega sin descansar a este compromiso mientras que Junior tuvo la semana de descanso. Entonces allí hubo una diferencia en el tema del ritmo al final del compromiso. El técnico dijo, tenemos que ocuparnos ahora, dice el técnico Restrepo Nacional, ¿no? de mejorar física y mentalmente el grupo hay que recuperarlo lo físico y mentalmente o sea aquí está hablando de un tema físico y candelo dice hombre es que el miércoles hubo un desgaste y el, y el junior no tuvo ese desgaste durante la semana entonces nosotros nos vimos con algo de desgaste de todas maneras rafa yo creo que como dice también luciano pues empieza el primer la primera fecha y porque mi horario hay partido contra américa entonces ya está eliminado no aquí quedan muchos puntos por por enfrentar de local de visitante y el tema de rifle sí es realmente pues, llama la atención porque rifle Entra en el segundo tiempo y no entra bien. Entra bien este... Pero no entra bien no, claro. el rifle, ¿no? No entra bien el rifle. El, al final, el técnico dice: Hombre, es que el rifle, perdón, entra Alex Castro, coloco a Alex Castro, porque Velocidad. le pregunto en la rueda de prensa: Entro Alex Castro y entro a Nelson Palacio de titulares y no a Sebastián Gómez ni a Rifle, porque estaban descansados, dice el técnico, porque estaban descansados. No, no por Además, eso. Nelson Palacio me ayudó en pa la parte aérea, en la parte aérea. Pero bueno, de todas maneras, el técnico. Acertado, sí, hombre. rifle, de todas maneras estoy de acuerdo, no puede ser suplente de ningún equipo en estos momentos. Bueno, le quiero recordar a los, clara, los ayer. que para ganar los premios deben de llamar al 232-4604 y la línea 018 051 -5015. claro que ahora hay que marcar el 232-4604 el 604 primero, 604 y luego 232-4604 marquen para que nos digan a ver cuántos títulos completó Atlético Nacional esta semana de la Copa Colombia, listos. Eh, a ver, saludo en la mesa de la polémica del debate. Don Juan Diego Arroyo, ¿está de acuerdo con lo que han dicho ellos o usted tiene una, una versión diferente? Wow. Del partido? Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Rafa. Saludo para usted, para todos los televidentes. Pues tengo mi, mi posición. Obviamente a algunos les gustará, pero no, ese no es mi problema. No Especialmente aquí. No es mi problema. Sí, yo no lo, lo, único, lo único que tengo que decir es que eh, felicitación a Nacional por el título de Copa Colombia. Otro título más, el objetivo se cumplió, conseguir ese título de la Copa Colombia e instalarse en la fase de repechaje hasta el momento de la Copa Libertadores 2022. Pero ¿qué pasa? Desde el partido con Millonarios, el partido con Pereira y ayer inclusive, se anotan niveles individuales que no están al, a, a lo que se espera Nacional. Uno se preguntaba, no voy a hablar de, de, de, de que fue catastrófico lo de Junior ayer, no. Que me parece que Nacional hace un buen partido ...dentro de lo normal, por la propuesta que hizo Atlético Junior... ...también, porque hay que, el rival también juega y Junior tiene sus aspiraciones... ...y con esas aspiraciones, pues el que tenía que venir a, a buscar el resultado... ...era el equipo de, de Reyes, y consiguió ese punto valioso... ...pero lo de Nacional, en el juego que hemos venido hablando mucho de esto... ...me parece que, yo, yo no quiero pensar que algo extrafutbolístico... ...está afectando la parte interna de Nacional... Porque eh, uno se pregunta cómo el Rifle Andrade, que ha sido de los jugadores más regulares del equipo, viene y ahora, viene y ahora sí, sí. y entra eh, y no, no entra en un buen nivel. No entra en un buen hombres. nivel. No está, por ejemplo, eh, eh, el caso de, de, de Sebastián Gómez, que no sea en inicialista. Entonces, uno, uno, uno dice, cuando estos niveles, citando estos casos puntuales y otros más, no están, no están óptimos para enfrentar una fase final como la de este torneo. Entonces, ahí es donde vienen los, los signos de interrogación. Nos pregunta, ojalá algo eh, que eh, de pronto extra deportivo esté afectando a la parte interna del equipo, que no sea esto, que de pronto sea otro, otra situación que sea solucionable, porque es entendible, porque los hechos hablan por sí solos y los niveles tienen que mejorar en este Atlético Nacional para seguir con la... Con el cumplimiento del segundo objetivo del año, que es conseguir el título de la Liga. Ya consiguió el título de la Copa, ahora el título de la Liga es lo que viene para el equipo verde. Sí, se empezó de local, se cedió punto, pero el torneo no ha terminado, falta todavía camino por recorrer y Nacional recompone que de eso sí está eh, preparado los dirigidos por Alejandro Restrepo. Bueno, muy bien, don no, Andrés. Sí, hay que felicitar a Nacional, eh, o sea, no, no sí, es fácil ganar un título no le ganó a Junior No, no, no es fácil, o sea, no es fácil conseguir un título. No es fácil, mire que Nacional contra de que no consigue título. 2018. Y, y, y, ya, y ya consiguió título, entonces hay que felicitar a Nacional. Por eso en esta noche he querido rendirle un homenaje a Platico Nacional, y por eso, Luciano, esta corbata verde es en homenaje, Excelente. en homenaje a Nacional, Excelente. a sus muchachos. Aplauso, eh, Primer plano para Velosa, por, Velosa el el título, por el título conseguido, porque es que, o sea, ganarse un Gustavo, título, ¿verdad? hermano, no es tan fácil. Le Así que, a 35 sí, equipos. Claro, 34 entonces, equipos felicitaciones, Nacional. Y hoy, y hoy, y hoy, mire, hoy, el homenaje que le podemos hacer, ve a la corbata verde. ¡Excelente! ¡Saludos! ¿Quién le sacó amarilla? ¿A los camarógrafos? Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, sí, de... sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Por No, no, no. no, no, no. Sí, a, los, a los del bar que Al negro, el negro, el negro. El Aquí negro, está llamando el gerente de Teleantioquia, Pero, el doctor bueno, bueno. Felipe. A ver, la Vámono, vos, eh, Saludo a don Elkin. Buenas noches. A ver. Hola, el que no era. ponche los otros dos, que esos son los fuertes del bar. Aquí me está. El pirómano mayor, véalo. Véalo, Este es el pirómano mayor, véalo. Ese es. ese. La seguridad, bueno Don Elkin Lavó, Buenas noches. Ahora sí, cuénteme, señor Labo. Espere que me está llamando, es doctor, doctor Felipe. Sí, contra... el gerente de Teleantioquia. Ahora se lo paso, memorando, con mucho gusto. Hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, televidentes, internautas. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Ni tan allá ni para acá en el tema de los comentarios. Tampoco para estar tranquilos. Porque es que se inicia en condición de local y el que pega primero pega dos veces, como iría mi abuelita. Pero tampoco para apagar la luz y decir que Nacional ya está eliminado. Eso sí, hay que decir las cosas como son. Me parece irresponsable siquiera pensar y dudar en la idoneidad y el profesionalismo del Rifle Andrade. En el tema extrafutbolístico me parece que es de los jugadores profesionales que hay en este equipo atlético nacional. Y el hombre futbolísticamente no está bien. Y me parece que ese es el argumento del técnico al no utilizarlo como titular. Válido. Punto el número dos, válido. lo de Palacio. Mire, es que somos muy, somos muy charros, como también Es que mi abuelita tiene unos tiros muy buenos, somos muy charros. Palacio acaso no fue figura ante el Deportivo Pereira, no marcó el primer gol eh, en ese compromiso de ida. Y Sebastián Gómez llegó de selección colombiana de fútbol y yo no sé si está pensando más en la selección. Me parecen cambios este importantes que tuvo el Sebastián técnico Gómez, del equipo nacional, atlético necesita. nacional. Que Lo otro, en el tema para ganar ofensivo, me parece que hay no. donde debe afinar las tuercas el equipo no eh, de con delantero. Alejandro Restrepo, porque mire, es muy válido arrancar con Castro por el rendimiento de, sí, del señor. rifle. Pero si Castro que no anduvo bien, había que sacarlo. Y ahí me parece que fue culpabilidad del técnico al dejarlo tanto tiempo. Ojo con Dorlan Pavón, porque aquí muchas veces se cuestiona sin escuchar. Le pregunto al técnico de Nacional por qué saca a Dorland, entendiendo que era el hombre que le estaba dando el fútbol ofensivo a Nacional, le dijo, es que Dorlan en el entretiempo me pide el cambio. Si un jugador le pide el cambio, ¿usted qué hace? Se saca, ¿O no, le va o sea, a decir no al técnico, hecho. no, continúa usted físicamente, puede dar más. Brillante ayer el profesor. Eso sí, don Brillante. Luciano, ojo con el tema, es que son varios partidos que Nacional ni marca gol ni gana. Nice. Y se está en una etapa definitiva del fútbol colombiano. Así, señor, que la tranquilidad que usted. Eh, si el goleador no se funciona, observa en usted, hacemos? ojalá no lo tomen los hacemos? jugadores de Atlético Nacional, porque hay que afinar tuercas. Sí, a Duque le fue muy mal. No tenemos que le fue goleador muy mal, no tenemos... pero no ¿Eh? solamente Duque. No, no, no, solo. Oiga, tenía hoy una imagen, no sé si se puede con nuestro productor, porque Rafa, eh, hicimos un sondeo ¿Eh? durante esta semana en nuestro Facebook Live preguntándole quién fue el jugador para el hincha de corazón. En Copa Colombia Ay, no, que, más, duque, duque. Eh, que más tuvo digamos esa brillantez y a pesar de la lesión, el hincha de corazón se la daba a Valdomero Perlaza. A Baldomero Perlaza. Y un homenaje de los jugadores de Nacional cuando llegaron aquí a Medellín, le entregaron la Copa Perlaza y, y me gusta. Porque me parece que ese es el pequeño sabor agridulce que deja la Copa Colombia un jugador que le hace mucha falta a Atlético Nacional en este momento porque ahí un... sí la ganó don Juan Carlos Osorio qué gran jugador Perlaza y hace mucha falta bueno, perfecto, vamos a hacer, a ver, mírenlo, ahí, vea, está. Vea, ahí está ahí y está, ahí está señores la, cuando la, le, la, le entregan ¿en qué va el sondeo el técnico del Medellín? ahora la, se lo muestro que la, ya, ya terminó hablamos del Medellín. no mezcle las cosas no, no es que si, no es que me preocupe ahí le entregan la medalla quieras, ver... bueno, muy bien Perlaza con la copa qué bonito mensaje este mensaje es para un amigo mío que acaba de hablar del tema extrafutbolístico, vea cómo es de familia nacional en este momento, sí, cómo es, es de familia, es una en, familia. Permíteme, una, de una, una aclaración, permíteme una aclaración, ¿desde cuándo hablar de extrafutbolístico es temas disciplinarios? Explíqueme eso, ¿desde cuándo? Cuando uno habla de algo extrafutbolístico, es disciplina. A ver, que me cuénteme, eso, ¿desde cuénteme, desde cuénteme una cosa extrafutbolística, no. pues. Cuénteme una, ver, unita, no. unita. Es que unita, unita, unita. Es que este unita que fútbolístico son este muchas cosas. Cuénteme son unita, muchas unita, cosas. Lo son, que temas de, son temas de salud, son ah, ah, temas de familia, son temas... Ah, son temas eh, eh, acuerdo ¿De acuerdo con de, de, de Sí, sí. ¿A usted le costa ese tema? ¿A usted le costa? Porque uno hablar de extrafutbolístico digo, a, en este momento, yo no cuando dando, se viene de ser campeón no de la no estoy Copa dando Colombia, momento, es una irresponsabilidad. En ningún momento estoy diciendo que es algo extrafutbolístico. Oye, ojalá no sea algo extrafutbolístico, que muy distinto. Es que usted que es no muy está amigo, usted usted que muy que amigo sí está de perdivizar las cosas, no le entiendo, y más cuando se no trata de este servidor. Cuando yo está, digo está, las cosas aquí, usted es el primero ¿a hora en decir cantifla, lo que no es. Sí, usted es el primero. Y en buscar. Y al entrar, que no estoy y al entrar diciendo entrar a, que es extrafuturístico, pero que, que, que sí estoy, estoy diciendo, no le entiendo. cuándo explíqueme? No le entiendo. Bueno, ya lo dejamos de ahí, voy a esta pausa sí, pero no. y ya regresamos con ustedes, permiso. Ya vuelve el superdebate por Tele Antioquia.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 Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en Rappi. Colchones Dormir, el plácido descanso, teléfono 317-483-7548. satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en Rappi. Proseguimos en el superdebate los temas polémicos del día y vamos a ver qué dijeron los hinchas al final del partido. ¿Qué sienten? Estar muy ¿Cómo se sienten? No, vamos a ver qué dicen. ¿Qué opinan los hinchas de corazón. Anoche el partido terminó. Uno Nacional, uno, los hinchas de corazón. Hablaron así al final del juego con Don Elkin, la bo. Corazón de Atlético Nacional. Se empata ante Junior de Barranquilla en el inicio de los cuadrangulares semifinales. Apenas arranca esto. Y a ver qué dice el hincha de corazón. ¿Qué pasó? El Nacional no, no logró meter el balón en el arco y ya y no fue más efectivo. ¿Efectividad? ¿Usted qué dice? Eh, nos falta, nos falta mucho meterle más, más juego a esto para, para poder salir campeones. ¿Usted qué dice, joven? Digo que nos falta ya de juego, creatividad. ¿Creatividad usted? Lo mismo, creatividad y presionamos al balón. ¿Ustedes que son amigos, hermano? Amigos, amigos. Amigos, muy bien. A ver, joven, ¿usted qué dice? ¿Qué vio? No, le falta, le falta un poquitico más en la puntada final, pero... Hay que seguir, hay que seguir porque hay que esperar a ver cómo, cómo suceden los otros encuentros. O oh, yo le tengo fe a Nacional. Papá e hijo, qué bonito, eh, a hincha de corazón. ¿Qué pasó con Nacional? Eh, pues jugó medio, medio porque pudimos haber ganado 1-2, pero bueno, hay que dar lo mejor de nosotros para que el equipo pueda ganar. ¿Con quién vino? Con mi papá y con un amigo. ¿Qué le está pidiendo al niño Jesús? <risa> eh, le estoy pidiendo películas de play. Películas de play. Señor niño Jesús, ¿usted qué vio? No, la O, hay jugadores que están muy bajos de nivel. Jugadores muy bajos de nivel, entonces hay que de la fecha para poder, la ficha para poder llegar a, a la final. No, pues el partido estuvo muy bueno, pero la verdad, la verdad, nos está faltando es como el, el gol, no sé qué es lo que pasa. Anotación, ¿qué dice el amigo? No, no, el partido estuvo bueno, estuvo bueno. Y le digo una callada: 18 años y bienvenido al estadio. ¿Y qué pasó, pues? ¿Por qué te perdiste? No, no estaba en la ciudad antes, ya 18 años. Y... ¿Estás en medio? No, estaba <risa> en otro lado, sí. ¿A dónde estaba? Ah, no, no, estaba en Florencia, Caquetá Florencia, Caquetá Pero muy bueno, muy bueno el partido Bueno, bueno. muy bueno Que Dios lo bendiga pues Muchas sí. sí. gracias a la gente de Caquetá No hay no hay, fútbol, no hay, hay, otro, no hay colegaje No hay el rifle que juega hermano El rifle no se sé, Lo colocaron en la selección Volvió ¿Sí? Desaparecido Para mí, un fantasma Y no jugan en la hermano. Me gusta como dice usted la R El rifle El rifle Que sí. Dios lo bendiga hombre ustedes, que bien. Salve, bien Voy a terminar con esta enorme afición De Atlético Nacional Se empató ante Junior Vean los niños Usted qué piensa, qué vio pues mucho, en el primer tiempo Nacional muy bien, pero al segundo lo vimos más bien regular. ¿Regular? ¿Y usted qué dice? No, que el Nacional es muy buen equipo, pero la verdad los cambios que hacen lo, lo hacen un poquito más regular. estoy de acuerdo con la salida de Orlan Pavón? Él, él había hecho un buen partido, pero no sé, no sé por qué lo sacó. A ver qué dice el niño, ¿qué vio usted? qué? Este. ¿El partido? Eh, muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Muy, ¿Con quién vino? Con mi papá, con mi tío y con mi otro ¡Eh! ¡Qué, ¡Qué maravilla! Amigo, vino usted con su familia, con sus hijos. Sí, como siempre acompaña al Verde, de esta manera ya son cuadrangulares y, y esto ya es a otro precio. Acá toca el lugar. Un aplauso para ustedes. Vea, esta es la familia, esto es Antiquia. Señoras y señores, aquí terminamos con los hinchas de corazón. Chao, los vi. ¡Rafa, ¡Rafa! Los hinchas de corazón expresaron sus sentimientos sobre el, la confrontación de anoche frente a Alonceno Tiburón. Conclusiones de Nacional, don Luciano González. Jugó muy bien, mereció mucho más, pero cuando uno tiene que no haga goles, porque es que ese es un problemita que Nacional tiene muy serio. Es más, fraternamente, con la mano en el corazón, hago un par de recomendaciones a la institución atlético nacional. Por favor, no le vayan a renovar contrato a Alves y traten de ubicar a Duque en alguna parte y traigan un centro delantero de categoría. En el fútbol colombiano hay uno solo que se llama Caicedo, el del Deportes Tolima. No sé si el senador tendrá derecho sobre Caicedo. Caicedo es goleador. Y de pronto hay uno por ahí, de pronto hay uno por ahí que va a quedar libre, que se llama Buletich. No sé si lo irá a contratar con un nuevo contrato en el equipo donde juega Buletichi. Pero hay, hay que buscar solución a ese problema. Y el equipo ayer jugó muy bien. Jugó para ganar. Le faltó una cosa que sin ella no ganás, que es gol. Sin el gol no ganás. Si no lo metes o con la nalga o con los arretes o con la nariz o con las pestañas, no ganás. No ganás. Se hizo todo para ganar y esa carencia de gol le cobró al Atlético Nacional. Mire, escuchando al hincha, eh, mientras aquí hay mucha felicidad, yo me quedo con el hincha, el hincha tiene más incertidumbre que certezas a esta hora, después de la presentación ayer de Atlético Nacional, y qué pena, pero a mí me parece que Nacional en otros partidos ha tenido más claridad para llegar al gol, ha tenido mucha más claridad y más secuencia de pero pases, más, de fútbol, más secuencia larga de pases, mejor juego. Ayer no le vi tanto juego a Nacional, por eso no ganó el partido, por eso no ganó. Es más, las oportunidades de gol que tuvo en otros partidos no las tuvo en este. Pero sí, algunos hinchas, y ya también Juan Diego lo había dicho, algunos jugadores en su nivel no, no están produciendo lo que se espera, ¿no? Duque, Alex Castro en primer tiempo, cuando entró el rifle, Alves cuando entró tampoco marcó diferencia y, por ejemplo, Candelo en defensa bien... Fue el jugador que más recuperó balones ocho, pero en ataque lamentable lo de Candelo. Así pues que ese bajón también hizo resentir un poquito colectivamente al equipo para que no marcar una diferencia en el marcador. Comenzó cediendo puntos Atlético Nacional en condición de local, pero hay algo que ha sido característico en este equipo y es que lo que pierde en casa lo recupera por fuera. O sea, en recomponer caminos es algo que ha sido muy característico en este equipo a lo largo de su historia. Yo diría que se jugó en forma aceptable el, el primer tiempo, más que el segundo, me gustó más el primer tiempo. Un equipo muy enredado en la parte complementaria. Es cierto que el centro delantero es el de mayor función para marcar goles, se llama Jefferson Duque, no la vio el día de ayer, pero los que lo acompañan en tema ofensivo tampoco estuvieron. Y ojo, señores, que es que se empata ante un junior, yo diría, de los últimos años, del junior maliviano que llega aquí porque yo recuerdo a Rafael C. Junior de Teófilo, de Chará y compañía aquí, Borja, este Junior es un equipo que vino a defenderse, vino a defenderse y se encontró con un golazo además de C3 para el empate, pero esto es para pensar, señores de Nacional y Técnico, hay un plan B que deben tener, porque ya como que le tienen la medida de cómo Nacional ataca y el tema ofensivo y los están, vea, maniatando, debe haber otra estructura, otra idea de juego, cuando el rival se le plantea, como consulte lo hizo Millonarios, Osorio, y aquí lo hizo Junior de Barranquilla. ¿Que le consulte a quién? A Gustavo Osorio. ¿Quién le puede dar luces al respecto? Ah, bueno, Gustavo, que ya me Restrepo. Bueno, vuelve y juega, a a Luciano Osorio. Como él, como él le consulta a Juan Carlos Osorio y Gamaria clasificó claro. por él, entonces... Pues. Le pregunto, señor González, vuelve y juega Nacional, pegue, ir a Nacional Pereira otra vez el miércoles, ¿Y qué pero tiene? allá. Oh, que ¿Qué? ¿Qué piensa de ese juego? No, que lo debemos ganar, porque somos más que Pereira, tenemos más equipo que Pereira, y seguramente lo, iré, lo vamos a ganar. Pero si lo empata, viene feliz. Sí, porque ayer salió feliz como una lombriz del partido. No, se, se enfrenta una nómina superpoderosa, la segunda del país, frente a una de las más divinas del país. ¿La igualmente. segunda del país es la de Nacional. Después del Junior, según... Eh, Después del Junior, Junior, Después era antes. Según de... Transfer Marquez. Ah, bueno, según es que Transfer Marquez. Ah. Ah. Ah. No, según vos, ¿cuál Transfer Marquez? Según vos. Millonario? Es el momento para que Nacional también eh, consiga y, y dé cuenta de este Deportivo Pereira que si bien entró con mucho bombo, me parece que las finales las ganan solo los de charreteras. A afinar tuercas y esos mensajes de algunos compañeros míos que, per, que Pereirita, que Perdeira, no, hay que tomar este partido con responsabilidad y a... Uh, ser lo que Nacional debe tener en el terreno de juego, es verbalizar las acciones porque Pereira ya van dos partidos que allá en Pereira le ha ganado Atlético Nacional y que esta experiencia sirva que no vayan desobradores como algunos compañeros míos aquí Bueno, esta pausa ya regresamos no, que pues, vamos a hablar miedo. de Independiente Medellín en segundos, permiso Métase, bueno.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 y quiero decirle que estamos con Alco Farmacéutica, distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país. Atención droguerías, atención droguerías, farmacias, farmacéutas. Compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para ustedes. Llámenos en Medellín, 604-444-0441 y al 310-825-0948. Alco Farmacéutica medicamentos de calidad con servicio humano. Bueno, llegaron los buñuelos. Llegó Juan hoy del Buñuelo de la Comarca, el buñuelo artesanal con harina de maíz. ¿Qué tal? A ver, excelente. Claro que sí. Esta es la alternativa para todas las panaderías. Buñuelo de maíz, tu favorito, el buñuelo de los campeones. Ahí está. Entonces le recomendamos en este mes el buñuelo. Así es como le gusta a usted el buñuelo, Luciano. Cada sí, vez son sí. más productos con el sabor de la comarca. La comarca, los más sabrosos productos con el sabor de la comarca. Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados ahora en Rappi.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 Proseguimos en el super debate del programa Diferente a Todos. No olvide este debate de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde. Tres horas de puro polémica, debate, pura candela. En La Voz del Río Grande, 910, y también en FM 87.9. Vamos al tema de Independiente Medellín. Se ha hablado mucho, se ha venido... El tema de Medellín se ha venido expropiando desde hace muchísimo tiempo. Lo compran o no lo compran, aparecen vendedores, aparecen... Aparece gente que quiere comprar el Medellín y, y a la final estafadores la también. fábrica de humo. Usted tenía toda la razón, señor Osorio. Fábrica de Humo. La fábrica de humo de la gente independiente de Medellín. Ya, ya salió un comunicado del Medellín con respecto a la fábrica de humo. Sí. ¿Qué dice el, el comunicado, señor? Gustavo? No, esto, esto es novelesco realmente lo que ha acontecido. Y qué pena con los hinchas que se ilusionaron, porque algunos señores, algunos señores vendieron oiga, vendieron tanto humo vendieron tanto humo aquí está el comunicado del equipo del pueblo S.A. tras conocer los lamentables hechos donde personas inescrupulosas se hicieron pasar por posibles compradores del club, oiga, crearon cuentas falsas, los posibles compradores del club desinformaron y estafaron a algunos periodistas e hinchas a través de un perfil falso en una red social y quiere invitar a la hinchada Prensa y opinión pública en general identificar la veracidad de ciertas informaciones que, lo, que no solo son falsas, sino que también le hacen mucho daño al club. Invitamos a los líderes de opinión que compartieron esta falsa información a aclaren lo sucedido para encaminar y dar claridad a la hinchada. Entendemos que las personas que cayeron en dichas estafas y engaños obran de buena fe y buscan el bien de la institución. Por ello, los invitamos a seguir trabajando mancomunadamente para conseguir los objetivos del club. Desde la institución seguimos abiertos a compartir toda la información con la transparencia que hemos venido haciéndolo a través de los medios y voceros oficiales. Ese es el comunicado de independiente de Medellín. Oiga, esto es increíble lo que pasó. Que algunos periodistas fueron asaltados en su buena fe y hasta el bolsillo. Porque algunas personas con el cuento que Pedían, oiga, pedían dinero, sé los nombres, pero acá no los voy a decir De esas personas que pedían dinero, Rafa, dizque para una fundación, con el cuento de una fundación Y otros seguramente pidiendo dinero para dar esa información Ve, te doy la chiva, pero si me consignas tanta plata A esto no hay derecho definitivamente Por eso acá, desde hace más de un año, decidimos en este programa solo hablar de la venta del Medellín con comunicado a bordo y el comuni y los comunicados que se han eh, dado a conocer son desmintiendo la venta porque la fábrica de humo estuvo regada todos los días en los medios de comunicación y mucha gente comiendo cuentas. Uno, por ahí en Bogotá, que tenía la chiva. Ah, sí. Pero ese, mm. ese sería que le, le sacaban platica para darle Yo la creo chiva, que no? sí. A ah. le sacaron plata. A de los que seguramente novela, le sacaron, señor González. ¿no? Hombre, y habrá gente tangible que se debe sacar plata por una noticia que es simplemente un negocio más, porque parece pues que esto fuera la venta de Nutresa al grupo Jilinski. Ni Nutresa siquiera sacas semejante comunicado. Es que lo hemos vendido! Con ese cuentecito de la venta, la Gébelandía, los áulicos periodistas del Medellín van a mantener el cuento hasta que empiece el próximo campeonato con Gutiérrez, con eh, Harris, con los mismos jugadores que fracasaron este semestre y obviamente con el mismo técnico. Yo no creo que haya un periodista pues que para que le dé una información que vendieron a Medellín vaya a pagar plata. Así es de importante esa noticia. Así de trascendental y conmueve los cimientos de toda una sociedad. Yo no creo. Ese, Ahí está escrito. Todos esos, dice estafa, sí, estafa. todos esos comunicados son distractores para que no se ocupen de la problemática del equipo. O sea, ese es el distractor que están utilizando. Comunicados, no lo vendo, sí lo vendo. ¿Quién habla hoy de Comezaña y de su campaña? ¿Quién habla hoy de los jugadores que deben irse al Medellín? ¿Quién sí, sí, toca esos temas? ¿Quién no, toca esos temas? Y entonces yo le pregunto a usted por qué periodistas reconocidos en el país dieron la gran chiva, la gran noticia que Medellín estaba vendido y es más, el señor César Augusto Londoño, Londoño llegó a decir que había hablado con el comprador, que hablaba, había hablado con el comprador o con el representante de los compradores, Figo. que hablaba, había hablado con Luis Figo. lógico. Entonces, bueno, o sea, eso no me lo inventé. Yo a mucho. mí sí me parece como tan absurdo que ¿Sí? oiga la gran chiva en, en el Medellín es que venden el equipo. La gran chiva no es que se van no, 11 es, jugadores no, no, completos está... por malos. ¿Eh? Es, eso no es, no, esa no es la noticia en el Medellín. Y si se es, quedan que, callados, entonces. Es que la están, ¿no? es que están vendiendo. Esa es la noticia. Y con eso engatusan a la gente. Y con eso la Gebelandia hace, hace todo un festival y no. toda una fiesta. ¡Ay, es que no lo han vendido! ¡Yo dije no, que no, eso era humo! comunicado hay Yo que sacarlo, que sacarlo que porque si no la gente cree ¿Qué qué tal que se le tenía que sacarlo. ¿no? ¿no? Si que sacar no? se quedan Vamos. callados, eh. usted es el primero bueno, que cuestionan. Lo usted es que todavía hay... Vea, Luciano, lo que pasa es que todavía... En, más en, medio, que la venta. en el medio todavía hay mucho gildardo por ahí. A ver, señor Veloso. Claro, la noticia, la noticia hoy es que Abelino Julio Comesaña ha sido ratificado en su cargo, esa es la noticia. Y que desde de, de este momento está en la en la confección del sí, sí, sí. plantel Pero para, el, para, para, para los que solo próximos, la rueda de prensa ante nacional. Los dos próximos compromisos contra contra eh, Copa, Copa Suramericana y Campeonato Local, Liga y, y Campeonato sí. del Play. así pues entonces, inclusive ya se conocieron dos nombres que Medellín está tocando para, para contratar para la próxima temporada es entonces ahí está en la confección de plantel por eso tiene mi estimado Rafa ¿no? no yo voy a dar bueno, una noticia Rafa no, yo voy a dar una noticia momentico, que momentico, es terrenal sí, voy a dar una momentico. noticia terrenal del Medellín sí esperen un porque, porque es que mire yo lo de Julio Abelino Comesaña, yo acepto que siga Julio Abelino claro, con los resultados de Julio Comesaña son los que hubiera Tengo mejores el de... resultados hubiera dado Ricardo Calle y David Montoya un técnico con todo el caché con toda la presencia con toda la experiencia de Julio Avelino Comesaña no puede salir con una campaña tan simplesca como esta y seguir en el cargo, porque es que usted, señor Comesaña, es muy bueno. Y, y, y estoy seguro que si hubieran dejado a Ricardo o, o a David Montoya, el gordo hacen mejor papel de lo que usted hizo. A ver, Juan Diego. Yo creo que con Medellín va a ser la misma historia, ¿no? La misma historia siempre que llegó este, que llegó aquel, que pasó esto. Es una total novela. ¿Será que de pronto están ocultando sí? En eso sí me uno a lo que dice Luciano. La parte deportiva la están obviando. Y ojo que la parte deportiva fue un fracaso este año. Claro. Un fracaso. Llegaron cracks al equipo y se fue, y, y muchos de esos cracks ni Funifa, ni fa. Y la parte deportiva, ¿dónde la dejan? Pero, pero Entonces hay título. que pensar en lo que viene para el equipo en cuanto al tema deportivo. Ya lo de la Vento 90, eso se volvió una novela. Ocho eh, ofertantes y ninguno se ha sentado a definir esto. Sí. Algo hay, algo hay. Mire, aquí hay algo que anotar, eh, eh, y, y es muy interesante lo que usted dice, Juan Diego. Crack para algunos, que los vendieron a través de los medios de comunicación, y hasta algunos compañeros aquí, como los crack, o un compañero, que para nada fueron. Pero yo les pregunto, si Independiente Medellín no saca un comunicado, porque dicen que el que calle otorga, ¿qué estaríamos hablando en este momento y hablando del país? Vea, así se va a vender Medellín. Claro. Me parece muy oportuno el comunicado de Independiente Medellín. Lo que me llama poderosamente la atención es que cada que Independiente Medellín entra en una crisis, se revive el tema de la venta. Medellín en muchas situaciones o en algunas semanas gana dos o tres partidos, la venta para nada. Se olvidan del tema. Hicimos un sondeo de opinión sí. a través de nuestra cuenta de Twitter y en el Facebook Live. Ajá. Voy a entregar el resultado porque seguimos tabulando, por lo menos la cantidad, pero ya está el porcentaje. A, ver. a pesar de haber sido confirmada su continuidad, pero teniendo en cuenta su rendimiento como técnico del Medellín en lo que dirigió durante el 2021, considera que Comezaña debe de seguir en la institución para el otro año. Sí, debe continuar el 44%. No debe seguir el 56%. Es un dedo de la, opinión. La, la, bueno, la hecha, lo Reiteramos prueba. que hicimos a través de nuestra cuenta de Twitter. Yo sigo pues, insistiendo, señor Comesaña, usted me es me muy me bueno, me es me bueno me pero exija hermano, exija buenos jugadores, bueno, bueno, bueno, porque con esta nómina no claro llega a ningún que lado. Claro que va a exigir sí, buenos jugadores. Se gorda para Yo le voy a dar una noticia a los hinchas de Medellín. Le voy a dar una noticia terrenal porque me la dieron los directivos de Independiente de Medellín, porque los de la venta de humo dan noticias galácticas, yo doy noticias terrenales. Esta noticia es relacionada con el señor Andrés Ricaurte. Andrés Ricaurte regresa a Independiente de Medellín, ya se reunió con los directivos porque el MLS no quedó, así que él va a ser uno de los primeros refuerzos para la Copa Sudamérica. Bueno, señores, vamos a la respuesta. Ahora sí. Tenemos una. ¿Y va respuesta? a seguir reina el mejor volante 10 no, no, de Colombia? No sabemos todavía. aguanta de Luciano. Yo <risa> lo pregunto el, el, el yo, así dijeron en no, este no. programa. que no, es el eh, mejor 10 eh, eh, del fútbol eh, colombiano? Tranquilo, para que no dete el infarto muy rápido. Está dentro de los que van a salir. No, es que a mí no me da infarto el Medellín. ¿Ustedes por qué creen que a mí me da infarto Medellín? O uh -huh. una, un debate, una polémica. Es que como que dijeron que el mejor 10 es que tiene el fútbol colombiano y no fue Velosa. Y no fue Velosa. Es Javier Reina. Entonces pregunto si lo van a dejar, porque si llega Ricaurte quedará Reina. Pregunta ah. muy válida, ¿no? Si llega Ricaurte, Reina seguirá en el equipo. Pregunta muy válida, pregunta que a lugar, a lugar, pero bueno, primero hay que vender el equipo para saber si Reina sigue y si viene Ricaurte. Pero ¿cómo les parece uno a esta hora decir que la noticia del Medellín es que continúa Comezaña? Si Comezaña precisamente en la reciente o la última rueda de prensa que tuvo este año Anti Atlético Nacional, ah, él advirtió y, y no que se llega la institución. Pero, pero, pero y esa es la noticia que ahora algunos aquí. No, pero usted ¿No, diga, oiga, la voz, usted diga quién, quién lo dijo, usted diga quién lo dijo porque, no, porque yo di la noticia de Ricardo. No no, no, no, no, no, por eso le digo, oiga, usted dio la de Ricardo. Y no se preocupen el 56% que quieren que se vaya el señor Comesaña. Él va a decir que ese 56% de votantes son hinchas de Atlético Nacional. Eso lo va a decir el, el hinchado de nacional Chile que yo quiero que me vaya. Bueno, pues allá él, allá él. Sabe que tiene un compromiso no. gravísimo con la institución no. que lo debe cumplir porque hasta ahora no ha cumplido ni una coma de lo que prometió cuando llegó al la entidad. Luciano, sigo insistiendo. Los 12 eh, jugadores que deben continuar, ojalá, porque no, no meto un peso para los equipos y sobre todo de Antioquia y en ninguna parte, el tema de, de, del arquero, de Independiente Medellín, que entiendo lo están buscando de varios equipos: Mosquera Marmolejo y Agustín buletiz que termina también su contrato con Independiente Medellín. Hay un jugador que debe reportarse, don Rafa Gol, y hablamos de Mier, y me parece que es hasta interesante que y se le dé la Castrillón oportunidad. También. Ay, Castrillón, sí, figura sí. del Deportivo Pereira. Ah, ya Nimo, sí es Nimo, importante, Castrillón. Nimo, Ah, no, es, es que el Maduro. El Maduro en el Pereira, en en el Pereira señor. Jugadorcito. Bueno. Cua... No es que hay un montón de contradicciones. Permanentemente. Ya aquí dijeron que reina el mejor 10 de Colombia y que Castrillo era un jugadorcito de poca monta que, que hacía en el Medellín, que no era digno del Medellín, aquí lo dijeron. Bueno, démoslo ahí, lo del tema del Medellín. La Gebelandia, y, la gebelandia. la, la respuesta a ustedes de la pregunta. Guardémosla para dentro de ocho días, la para bajamos. que haya más sí. gente que participe. Sí, bueno, dejémosla no, para dentro de ocho días. La dejamos para dentro de ocho sí. días. Bueno, muy bien. Entonces, y hoy participan todos los que escribieron. ¿Cómo? Y hoy participan todos los que escribieron, para que tengamos en cuenta el dato, señoras y señores. Y la pregunta es muy clara, ¿cuántos eh, títulos acumula Atlético Nacional en la Copa Colombia el equipo verdolaga? Sigan participando, como iría mi abuelita, y dentro de ocho días les entregaremos la respuesta y ustedes van a seguir ganando con nosotros. Bueno, eh, le voy a pedir un favor al señor Luciano González y a, sí, a todos, por favor me regalen el número, porque vamos a entregar los premios. Dentro de ocho días, porque hubo un problema aquí hoy con el ETR este año. Sí, señor. ETR. Entonces, eh, un número del 1 al 187. 187, el último que llamó, también tiene derecho a ganar. Bueno, ese último se llama Luz Edilma Jiménez. Vive en el barrio Belén, seis personas ven en el programa, dos hombres y cuatro mujeres. Dos hombres, cuatro mujeres, bien. A ver, Gustavo. El número 50. El número 50 corresponde al señor Jerry Rivera Quintero. Vive en el barrio Robledo. Tres personas ven en el programa Dos Hombres, Una Mujer. A ver, veloz. El 25. Jenny. Jenny ah, Rivera. Ah, es Jenny Rivera, me sí, equivoqué. Jerry Yo es que el es Jerry, es Jenny Rivera Quintero. Estás no, pensando en Jerry ¿Qué? Rivera. No, no, A ver, otro número. 25, Rafa, 25. El número 25, María edad, Ivonne 20. Castrillón. Vive en el barrio Manrique. Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Una Mujer. Juan Diego. El 118. El 118 corresponde al amparo y Sasa. Vive en San Antonio de Prado. Cinco personas están viendo el programa en esa casa en este momento. Hay cuatro hombres, una sola mujer. Eh, por favor, Luciano, eh, repite. Ah, falta la voz. El 12. El 12 para Santiago Ramos, que vive en Alcalá, Envigado. Alcalá. Eh, cuatro personas ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Había no, falta más. Sí. El número de los títulos que tenemos y harto que nos falta porque antes de llegar a los 100 años tenemos que superar la barrera de 40 el número 30 el número 30 para Graciela Zapata Uy, hoy ganan no muchas damas del municipio de Itagüí, dos personas ven en el programa en esa casa, un hombre, una mujer me falta un número el número 17 el número 17 corresponde a Lady Joana Restrepo y ella vive en el municipio de Bello eh, allí están viendo el programa eh, cinco personas, dos hombres tres mujeres bueno, felicitaciones a los ganadores esta semana les estaremos haciendo entrega de los respectivos premios voy a cerrar con vitrinazo a ver, tengo vitrinazo para el club deportivo Norstar Soccer para la profelina, para el lechón para Henry Ríos en Plus 3. Plus TV en el municipio de Bello, para el alcalde del municipio de Girardota, don Diego Agudelo, un abrazo. Para la familia Martínez Cardona en Itagüí, para profesores y alumnos de Arco, Zaragoza, talentos y estudiantil, clubes de la liga de fútbol del departamento. Para nuestro buen amigo Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón, para Carlos Andrés Ardila, mi sobrino que está de cumpleaños, para David eh, Álvarez en el CESDE, para José, David, eh, José Fernando Robledo en Envigado. Para David Fernández y, y a Darío Restrepo, para Yogo eh, Barragán, Gabriel Sepúlveda en, toque, en Total Soccer y en Neiva a José Fernando Santa, hombre, no técnico, el Huila y a Dairo Pérez también tengo. Para el niño Michael Sierra, en Norwalk, con Ericu de Estados Unidos, que está de cumpleaños, el hijo de don Gabriel, Jaime Sierra, ocho añitos, cumple Michael, hincha de Atlético Nacional. Para Pablo Gómez y Ángela Yepes, en Miami, también en los Estados Unidos. Para el profesor y científico Germán Mosquera en el barrio Miranda, para Carlos Posada y Cindy Padilla ahí muy cerca de Barranquilla, en el municipio de Uciacurí, departamento del Atlántico. En general, para la gente del municipio de Cisneros, para su alcalde, un saludo muy cordial, don Andrés Rojas, el popular Piojo, para mi primo Nicolás Calle, en Estados Unidos, que cumplió años el día de ayer, bendiciones, primo, para nuestros amigos del grupo de WhatsApp, canzones de Arcadia, así nos denominamos, ¿quién será el más canzón? Bueno, pero no hay un pinocho, pero hay un pinocho. Oiga, Oye, saludos lo para el doctor Felipe Gil, para Danilo Rendón, para Cali usuario, la gente del CESDE, estuvimos haciendo el programa esta semana en el CESDE. A todos ustedes, muchas gracias. Eh, se nos acabó el tiempo. Un beso y un abrazo para Ariana, la hermosa. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Dios, me hace seguir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso.